Full Fix Me Frost Wax Será destilizado de con máximo brillo Aplica sobre la palma de tu mano y distribuye sobre cabello seco Obtén texturizado y definición en todos tus peinados